Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. ¿Cómo les va, queridos? Bueno, y hoy vamos a estar viendo y analizando esta reply que me envió el señor Abby del clan Chile. El señor Abby Madiel. Bueno, mmm, le pido que tengan un poquito de paciencia porque evidentemente como que tuvo problemas con el tema de Internet, con el tema del ping, y bueno, es como que va... Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Pero está buena, está buena para que Ves como que va con, tic, con tirones Y no es mi compu ni es mi internet chi eh, Así que Asumo que es la de Elchi Bueno, acá se la juega demasiado Tenés un Sheridan ahí Y ojo porque allá abajo tenés eh, Ya ahí yo ya me voy, ya me voy, ya me voy Sabés que esos repollo Afuera Bueno, Safoque. Punto uno yo, como siempre me piden, voy a hacer mi crítica, crítica ya sea buena o mala, ¿no? no tiene que ser mala necesariamente. Pero en este caso, acá en este caso puntualmente, en esta situación, yo creo que acá se equivoca en el sentido de, primero quedarse estático sabiendo que tenés un Sheridan a nada de distancia, porque fíjate lo que es el minimapa, sabés que lo tenés ahí al lado, o sea, te va a detectar seguro y vos a él. Bien. En ese caso lo que tenés que hacer es automáticamente ya estar rajando de ahí. Porque zafaste que, primero, el 140 te pegó 298. O sea, nada, dentro de todo bastante, bastante bien. Y que no tenés ningún chanta más por ahí tirándote porque si tenías 3, 4... No te digo que te ibas a mover garaje de una, pero que es... Casi, te digo. Guarda con eso, chicos. Guarda con estas cuestiones. Porque en estas partidas... Al, y más al principio, porque a veces ves que los ligeros son de tipo muy, muy torbellino Y en los primeros 5 segundos quieren spotear a todos Y eso no tiene ningún sentido, bien No, porque primero que tu equipo se está acomodando fíjate que ahí tenés un Tito 4 que está subiendo L100 que está yendo, las Artis se están acomodando O sea, recién empezó la partida, no tiene sentido spotear a todo el mundo Y morir a los 27 segundos de partida No, eso no lo hagan porque no sirve absolutamente para nada mi consejo, como siempre, es mi visión personal Si ustedes quieren ir Y morir a los primeros 10 segundos les parece que está perfecto Me parece muy, muy bien, los aplaudo Pero acá, juzgo Según mi criterio bueno, Si le llega a pegar ese tiro, te juro que Apago el, directo, apago el video el directo. Apago el video y me, me, me voy a jugar No sé, Minecraft, boludo 800 metros autoapuntado Bueno, chicos, acá vamos viendo que está bien lo que está haciendo. Me parece totalmente correcto. Eh, está dando luz a su equipo, que es lo que tiene que hacer. Allá arriba ya mucho no tiene más para hacer, por el momento por lo menos. Eh, porque en cuanto es potente, tiran de todos lados y sos ultra pollo. Y guarda con esa arte. Hay que tener mucho cuidado con las artillerías. Hay que moverse por estos badenes permanentemente en el cual podés espotear y bajás. Spoteas y bajás. Ahí bajás. Perfecto. Ahora tenés que ir para el lado, yo iría para el lado de Sheridan, por ahí más o menos, a ayudarlo, a darle una pequeña ayudita. Eh, bueno, acá decide mandarse un poquito más. Sospollo, dice el loguito. Uh, Zafaroni, Zafaroni. ¿Cómo vení, Zafaroni? Decí que no tenés nadie que te tiró. Me, me parece bien como lo está jugando, lo está jugando bien. Está teniendo un poquito de suerte La suerte que no está teniendo el Sheridan Compañero, la está teniendo nuestro acá, Nuestro querido amigo EBR105 avi Porque fíjate, está haciendo exactamente lo mismo que él O sea, es que A veces es también pura suerte Ahí no le pegó como le podría haber pegado O sea Yo lo que le mandé Un mensaje privado a Abby y no me respondió Justo todavía, pero Quería saber cómo lo tenía Equipado él para que él nos cuente. Les voy a pedir esto, chicos. Cuando me venden replays, cuéntenme cómo lo tienen equipado, la tribu que tienen y esas cuestiones. Porque son cosas interesantes. Porque vos capaz que me decís, no, pero yo tengo la tripo con dos habilidades nomás porque... Yo qué sé, no sé. No sé, lo que sea. O yo le meto eh, barra de carga y le pongo... Eh, ventilación. Y otro te dirá, no, no, pero para no le pongas ventilación. Otro, te, otro les pone... Mirá lo que yo he visto. Eh, este tanque con... Yo no lo tengo, pero lo he visto. Eh, con mmm, telescopio binocular y red de camuflaje. Y es un chabón que juega bastante, bastante bien, te digo. Así que sobre gustos colores, chicos. Evidentemente llegará a, cualquier, a un lugar del mapa específico y se quedará inmóvil. Bueno, fíjate que ahí los potean, él no puede ver nada. El Ever no estaba en el rango de visión de él. Con lo cual, evidentemente, el EBR. Eh... No es, déjame ver qué tiene acá enfrente. ¿eh? Siempre fíjense también. L... Para los truenos. Eh... ¿Qué tienen enfrente? Fíjense. Ojo, que tenés el RHM, ¿eh? el Round Panzer. El ligerillo. Lo que me llama la atención es por qué lo espotean tanto, chabón. Bueno. Ya no tenés al Shedian enemigo SBR se fue para aquel lado Yo lo que creo es que estaría bueno Que él se venga por línea Por línea 2 Derecho, derecho por línea 2 A la carga barracas Está ahí el RHM, olvídate Ya te digo Mirá, chabón, mirá dónde estaba metido el RHM, mirá la que juego. Mirá dónde estaba el RHM escondido y lo detecta recién ahora, men. Tienen que hacerlo pollo ese RHM, ¿eh? vamos, 140. ¿Qué más está? El. no sé qué, un 705. La grile, vamos, vamos, vamos. Ese tienen que bajarlo, ese, 100, ese RHM ahí no puede seguir vivo. Porque acá nuestro amigo se está jugando las nalgas. Un tiro del Type 5 con AP bloqueado. Nah, pero es. Miren que estoy. Eh... estoy estamos en esta... analizando la parte del ligero. No te puede rebotar un Type 5 con ese cañón con penetrante. Ya te digo que no puede pasar. Es... Eso yo lo considero un bug del juego. Repito lo que dije la otra vez cuando charlábamos del tema. Vos tenés un auto. Porque esto es un poquito más que un auto. Vos tenés un vehículo. Y te mete un cañonazo de 152 milímetros en una de las ruedas. Yo pregunto. ¿Lo bloqueás o volás a la reverenda miércoles? Bueno, creo que la segunda es la... Ya sé que acá van a salir los detractores y los amantes del EBR y van a decir... No, porque si justo pega en una tuerca de, de la rueda, eh, puede que el disparo... No, no, no, man, no. No, eso tiene que haber... Tendría que haber penetrado. Est estos tanques tienen como demasiada ya... Cosas positivas como para... Encima le reboten los tiros de un Type con penetrante. No. no debería de pasar según mi criterio, ¿no? Por supuesto que siempre es mi criterio. y fk Preguntan por ahí. Este es LVR y no lo puede tirar. ¿Y cómo le tira a Arti? Claro, lo que pasa es que es... Está haciendo la mosquita pesada de la, de la, de la batalla, chabón. Les está, les está hinchando las balls a todo el mundo. Y eso... Bueno, buenísimo. Y eso que está jugando con Laco. Mira mirá cómo le va el tanque. Bien, bien, Va con 130 de ping, 115. Yo no sé si es por el Laco. Yo supongo que sí. Bueno, 2500 despoteado. Oh, de daño asistido, mejor dicho porque Los que hablan correctamente me van a decir Eh, Nando, soy un mal hablado Nando, yo soy un mal hablado Deberías hablar bien, tío, porque no sabes lo que dice Para eso eres ye. -ye. Sí, tiene razón, chicos Os pido disculpa Bueno, ahí está, mira la arti y el tipe 5 Perfecto Y no lo detecta, no es lo que juega Bien Abby ahí, bien Abby habilidoso Cling, Chiste Hoy estoy mágico con los chistes. Está muy avispado. <risa> Malísimo los chistes que estoy tirando. Así que rodear ese tipo 5. No, no, no. Guarda que está el Badger y la otra arty. A la miércoles, hay una convención ahí de, de campers. ¿Qué hace el tipo 5 ahí, campero? Hagan pelota ese tipo 5 ahí por. Camper. Pero ¿por qué no te llevas el mapa a tu casa? Uf. 468 del Badger. Tipo 5, llévate. 430, un 427. Y zafó. Igual te, te estoy diciendo que el chabón. Hoy Avi tiene suerte, man. Hoy anda en el casino, Avi. Porque un 430 te pegó 427, sacó, sacó un poco menos del daño. Te podría haber hecho tranquilamente unos 500 de daño. Tranquilo, y ya estabas casi yéndote a carague. A mover carague, como dirían los español Así que Abby... Eh, Abby bate. Tercero que tiro. Quiero que en los comentarios me digan, loco. Qué, qué buenos chistes que está tirando, no, ¿no? Voy a empezar a tirar chistes con sus nicks. No, no, no, no, no. ¿A dónde vas? Pero, querido Abby, pero si ves que está ahí el Butcher apuntando para ese lado. No es para ese lado. Es para... Quiero empujarlo para allá, boludo. No. Pero este, está tra... encima está traqueado. Tiene la oruga rota. Eh... Sos pollo. ¿Quién le dio? El 430U. Si sí, ya por este lado, le daba de costado al butcher Bueno, man. 10.820 de daño asistido. A ver si no... Si le da algún... Ese fue también de él. Sí, sí, sí. 10.851. Bastante, bastante bien, men. Bastante, bastante bien. A ver qué queda el 430U. Vamos a verlo. Ya, igual ya está, ya... Es mega archi pollo. Eh... Bueno, así que Avi, estás avisado eh, también de que tenés que ir para el otro lado. Bueno, ahí ya está, listo, está liquidadísimo. Eh, lo han hecho pollo al equipo 2. Yo creo que el señor Avi, a pesar de que ha quedado así como un carbón, todo con su vehículo con ruedas carbonizado, ha jugado una partida bastante, bastante buena. Usó los ligeros. Subiste esta replay porque utilizó los ligeros como creo que se utilizan. Al principio puedes arriesgar un poquito más, no tanto, porque si no después quedas condicionado para todo el resto de la partida. Pero puedes arriesgar un poquito más porque tenés más vida. Ahora, lo que digo es lo siguiente. Si te arriesgas un poquito más, como le salió al principio, y dentro de todo le salió bien porque le pegaron 298 al principio, nada más. Después el resto de la partida vas a tener una buena posibilidad de moverte por ahí. Y este es un muy buen tanque y lo recomiendo, el EBR-105. De hecho, creo que voy a hacer esta rama y me lo voy a sacar porque me parece un tanque muy, muy, muy bueno, porque tiene una excelente movilidad. Eh, lo que me pareció raro es también, no, por eso no sé, repito lo que dije antes. Cuando me manden un replay, a partir de ahora, ¿bien? Están avisados todos de que... Eh, de que le voy a pedir, de que me manden mmm, tripulación, qué tipo de tripulación tienen, si la tienen con dos, tres habilidades, eh, si tienen, no sé, hermanos de armas, y tienen, no sé, camuflaje, y tienen no sé, conciencia de la situación, sexto sentido, más o menos, algo así como para poder tirar unos datos de cómo lo tienen, cómo lo tienen equipado, eh, y cuestiones así, ¿entendés? Entonces, eh, por lo menos yo me puedo guiar, ¿bien? Y... Y bueno, en base a eso, más que nada poder decirle, bueno, Abi tenía así el, el vehículo equipado de esta forma y demás yo lo que recomiendo con esto es lo, lo, lo tradicional o sea ópticas estabilizador vertical y y la barra de carga no, no creo que sea mucho más ya les digo he visto que x no voy a decir quién pero x ha utilizado este tanque con, con telescopio binocular está muy bien está perfecto lo quiero utilizar así me parece eh, una manera totalmente aceptable. Por eso digo, este juego lo juega cada uno como quiere, men. Es así. Eh, mientras seas útil al equipo y lo, lo hagas de manera lo mejor que puedas, por lo menos. Bueno, listo. Ya fue. No, no, no hay mucho más. Eh, pero creo que, que está bien. Además, era un mapa que lo favorecía. Podemos decir que es un mapa totalmente abierto. Donde tenés bastantes arbustos. Donde podés ir por los arbustos y ganar un poquito de camo también. Eh, fíjense que en un momento el Type 5 y el la Object 261 si no me recuerdo era, sí, la Artie, no lo detectaron y él había pasado por cerquita de los dos, pero bueno, como es un ligero, no pierde camuflaje con la movilidad y encima de eso iba entre los arbustos, bueno, ganó un camuflaje y eso le sirvió para eh, para hacer más daño existido. pero tengan en cuenta también que los ligeros de ellos murieron antes que Abby Bien, entonces él se bo y, y bueno, trató de ganar esta zona que sabe que están todos los, los, los campers de, de, de la zona 1, zona 2, que es la zona más que nada de cazatanques y de, de terceras líneas, por decirlo así, ¿no? Por eso, mucho no entendía bien qué hacía el, el, IS5, el IS-5, el Type 5, pero es que tampoco le podés pedir mucho más a un Type 5 acá, sinceramente lo digo, un mouse, un Type 5. No les puedes pedir mucho en este mapa, sinceramente, porque si vas a primera línea o sea lo que sería arriba en la colina de F0 o ya sea en E5, E6 o E4 por ahí. Eh, ¿Qué crees que te diga? O sea, te van a moler a Ar a la las artis. Si sí me ha contado había dos artis. Es que es así, vas a ser objetivos seguramente, no te van a dejar jugar y yo creo que en estos mapas habría que limitar la artis a uno, a uno por equipo porque te llegan a salir tres artis, vos con un tipe 5 o con un mouse o con un e 100 y te toca este mapa y la verdad es que no sabes qué hacer chabón. o sea no sé, no sé, trata de volcar y no sé por qué estás en el horno, nada, te da volcar no, pero no sé qué, la verdad es que no sé qué consejo dar, sí, o sea hagan lo que hizo el tipo 5, quédense atrás tirando de lejos, punto, ya está, no queda otra porque ir a primera línea con digo si tenés tres artillerías, una de tier 10 una bachata, una 261 y una T-92 de enfrente. Obviamente tu equipo también van a estar. Pero, y vos estás con un mouse, con un e 100 con un tipo 5. Y no sé, estás complicadísimo en este mapa. No tenés. Me parece que está un poco desequilibrado este mapa en ese sentido. Entonces, una manera de, equilibrar, de equilibrarlo es o que hagan tipo una estru pequeña estructura por ahí. Que no lo van a hacer seguramente porque no, el mapa es así. Y si no, eh, limitar las artis en este mapa, que tampoco lo van a hacer. Así que bueno, tendrán que seguir sufriendo, chicos. Es así. Eh... Así que bueno, amiguetes, espero que les haya gustado, que le hayan pasado bien. Que disfruten de mis chistes también. Déjenme en los comentarios qué, qué les pareció, cómo lo jugó el señor Abby. Si lo utilizó bien, si lo utilizó mal o qué, qué consejos podrían dar a todos los chicos que usan ligeros. Y si tienen ganas de mandarme su replay, ya saben que me lo pueden enviar por privado de Discord o por mensaje de Facebook o por donde quieran. O por WhatsApp también me lo pueden mandar por ahí. Así que bueno, eh, mándenlo como quieran, chicos, los queridos. Amigos, les mando un beso enorme. Pásenla muy bien, que tengan una hermosa vida. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau.